Chicos, ya llegó esa fecha, ya llegó esa fecha en la que sale por fin, creo, el producto más esperado en lo que va del año Y probablemente en lo que venga el año, la verdad, este producto está muy bueno, al menos las promos que trae Y las cartas en sí que trae, las reimpresiones son excelentes, así que esta caja simplemente es fenomenal, es Duel Power Y en esta ocasión vamos a hacer un unboxing a cuatro cajas de Duel Power, la verdad... Eh, estoy muy emocionado. Lo único que busco en específico de esta caja es Necros of Brionac. Así que vamos a ver qué tal, porque también es una novedad. Aquí se reimprimen los necros que ya tienen como 5 años que salieron y estaban carísimos. Entonces, pues los que quieran armar necros ya van a tener un poquito más accesible esa posibilidad. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar con el eh, unboxing y Cookie que está grite y grite. Eh, primero que nada pues esta caja contiene 6 seis cartas, 6 seis, este, sobres con 5 cartas foil cada una, todas son ultra Y tenemos pues las cartas promo que son 5 promos o seis, son 6 promos me parece eh, De todos los protagonistas pues de, eh, de los animes de Yu-Gi-Oh Que pues por supuesto es el mago oscuro con arte alternativo Neos con arte alternativo que está bastante bonito, a mí me gusta esta versión Stardust Dragon que la verdad está bastante padre igual eh, Utopía, que tiene una pose bastante chula Y eh, el Pendulum Dragon Que a mi parecer no me gusta tanto la pose Pero igual está bastante agradecido Y un Decode Talker con una pose nueva Que creo que es la que menos me gustó Pero de cualquier modo, la verdad, está bastante chido Entonces esas promos son bastante buenas Son todos los monstruos AS De los eh, protagonistas de la serie Así que pues, sin nada más que llegar Vamos a empezar con estos suculentos eh, Estas suculentas Pues Eh... Estos suculentos sobres Vamos, también se me olvidaba Esta cosa también trae un tapete eh, Un tapete rígido Que la verdad está bastante bien Tiene una calidad bastante buena eh, La impresión está muy bonita Así que vamos a ponerlo por aquí Para mostrar eh, pues Los sobres que vayan, las cartas que vayan saliendo En los sobres Así que vamos a ponerlo por acá Y como les dije cada eh, cada caja trae 6 sobres eh, Foil Así que pues vamos a ver qué tal sale En total son 30 cartas por sobre Así que vamos a ver qué sale Vienen eh, reimpresiones como Impermanence Vienen reimpresiones como los Necros Varias cosas Este Alienly Match inclusive está bastante chido Tenemos a Atom Que la verdad es una carta que necesitaba una reimpresión eh, La verdad Bastante urgente Entonces pues tenemos aquí Atom, tenemos Soul Pendulum, que la verdad es no está tan chida, lo que te permite, pues es, obviamente, eh, una extra Pendulum Summon, pero requiere dos turnos, es bastante lenta, así que no creo que se, que se ut utilice. Ahora tenemos aquí una Hantra, porque se las a las Hantras, tenemos la Ghost Bell eh, Haunted Mansion, esta cosa estaba como en $600 pesos, más o menos, que son $30 dólares aproximadamente, entonces, pues su reimpresión está bastante chida, me agrada bastante. Por supuesto también se reimprimen cosas de los Dark Magician. Porque pues vienen cosas de Yugi, de Junoto. Así que tenemos Eternal Soul. Y tenemos también al eh, Vision Hero Bion. Que necesitaba una reimpresión de lo más urgente también. Entonces está bastante chido. De aquí me gustó bastante pues que saliera la Bell. Que de verdad eh, quería al menos que me saliera una. Pero la vamos a ir poniendo aquí. Vamos a ir poniendo aquí las cosas que más me gusten. Así que vamos a poner por ahí a eh, la Ghost Bell. Vamos a abrir un segundo sobre. Que... Eh, pues también tenemos aquí reimpresión de Naturia Beast Muy bonita, ultra rara Tenemos al Golem Ultimate Pound Golem eh, Tenemos aquí al nuevo ritual de los Dark Magician Que es Magician of Chaos La verdad, esta cosa está muy chida Y la voy a implementar en Necros Está muy chula, así que pues ahí lo vamos a utilizar Tenemos reimpresión de los Hieratic Dragon también Hieratic Dragon of... Eh, Tinuit, Tinuit, así que está muy chido y tenemos también Exit eh, Change Tactic que es pues para los Utopia y está robe y robe y robe Así que vamos a seguir con esto, tercer sobre, tenemos a Clifford Genius en ultra raro que está bastante bonito Tenemos al nuevo Link de los eh, Rocket que la verdad está bastante bien pero pues a más de uno creo que no Tenemos al Link de los Yerati que la verdad está bastante bonito Hace muchísimo paro y con los War Dragon está muy roto. Y tenemos a, a Hot Red Dragon Archin eh, Bane que también está muy bueno. Tenía rato que no tenía reimpresión así que pues sí. Y por último tenemos Necros Kalidoscope en ultra raro. Pues como les dije vienen las cartas de los Necros por ahí reimpresas. Entonces vamos a seguir con esto. En el tercer sobre también tenemos reimpresiones alternativas. Tenemos a al Goki de Great Ogre que pues no es una gran cosa pero igual está chido. Eh, Double Hero Attack. Que es una buena cosa. Card of the Mice, una reimpresión muy buena. Tenía mucho que yo quería conseguir las Card of the Mice, así que al menos ahora tenemos una. También se imprimieron las galletas o los gadgets, que son el Gold Gadget y el Silver Gadget, me parece. Y tenemos también eh, el Shadow Fusion por ahí para los Shadow. Cuarto sobre tenemos este otro Hotred Dragon Archfiend esta vez es este, uno de los más fuertes de este arquetipo Tenemos Tactic Exchanger que pues la verdad es para los Rockets me parece Tenemos también a la nueva Tour Guide por así decirlo Allí a Exordio pues le gusta esta cosa así que eh, pues estará feliz Está muy bonita pero realmente no es la gran cosa tenemos a la Tomb, Dark Magician Girl, que pues la verdad es una carta muy preciada por muchos jugadores. Y tenemos también un uno Performapal, que probablemente le termine dando uso. Tendré que ver las jugadas que me pueda generar, pero es Performapal Smile Sorcerer. Vamos a acabar con la primera caja, con el último sobre. Hasta ahorita nada más una Hand Trap, así que hay que ver qué más sale. Tenemos a eh, Letty Driver. Que viene también, pues, por supuesto, con su hermana la azulita. Que la verdad está bastante chido. Qué bien que no vino el Cristron Needle Fiber. Porque con esta cosa sí iba a salir de control. Tenemos una reimpresión, una carta que estaba carísima. Que es el Hot Red Dragon Archery in Avis. Esa cosa llegó estúpidamente cara. Estaba como 900 pesos más o menos. Así que... Eh... Su reimpresión está bastante, bastante apreciada Tenemos también el nuevo Link de los Spellbook Que en general para los Spellcaster es una maravilla Tenemos eh, Mark of the Rose Y por último tenemos el Shadow Construct Que era la única Shadow que me faltaba Pues en sí para el deck Entonces eh, Eso es todo por la Primera caja, hasta ahorita nada más llevamos Una Ghost Bell y una de Mice. Que la verdad me gusta bastante Así que eh, está bastante apreciado eso que por cierto, la de maíz dónde está para ponerla aquí, porque pues es algo que me gusta. Vamos a poner la de mice aquí. Entonces, eso este está bastante chido. Vamos a abrir la segunda caja, que esperemos salga mejor o salga igual, así que pero nunca peor, nunca peor. Entonces, tenemos el Predaplan Office Scorpio eh, en ultra raro. La verdad está bastante bonito, pues los Predaplan en general a mí me gusta y el engine lo uso mucho, así que aprecio mucho eso. Tenemos otro Atom que por ahí está bien. Tenemos un Valkyrus. Me acuerdo que me moría por un Valkyrus y pues ahorita están las reimpresiones. Así que eh, no me quejo. La verdad. Igual está bien. Tenemos al Frankfurt Patchwork. Y por último tenemos al 90 Elite Fox. Que eh, pues la verdad está también bastante bonito. Entonces vamos a abrir segundo sobre De segunda caja Veamos si sale o al menos una impermanence Lo único que, que busco como les dije es Brionak. Así que vamos a ver qué tal nos va con la suerte Tenemos aquí a una represión más del Crystal Wing 5 Dragon Que la verdad está bastante chido Tenemos a Divine Serpent eh, Gay, Que también está buena eh, Pero pues súper casual la verdad Tenemos otra carta de los, de los eh, Dark Magician La verdad está bastante bonito el arte Me gusta mucho Tenemos Gold Gadget Y por último tenemos otra El Shadow Fusion entonces, eh, ay Dios, ojalá y si sí, sí salga el, el, bendito, el bendito Brionac Tenemos eh, otro Asian Gear Ultimate Pound Tenemos otro Atom Tenemos otro ritual de los Dark Magician Tenemos otra Dark Magician, eh, Toon Dark Magician Girl Y por último tenemos otro Performapal Este sobre en general no me gustó, la verdad creo que es el peorcito de los que han salido Pero bueno, este, vamos a seguir viendo Tenemos eh, Soul Pendulum tenemos también una reimpresión bastante bonita, la High Princess eh, Priestess, la High Priestess of Prophecy de los, eh, los Spellbooks que tenía rato que no se reimprimía. Tenemos eh, Draw of Fate, tenemos aquí a la Righty Driver, que pues es la hermana de Lefty, y por último tenemos eh, The Code Destruction, que pues es para, eh, por ahí para los x y para los de Code en general. Entonces. Seguimos. Tenemos otro Ultimate. Eh, otro. Eh, Ancient Gear. Tenemos también al Hieratic Atom. Tenemos otro Link. De los, eh, de los Spellbook. Tenemos otra Eternal Soul. Y por último tenemos otro eh, Vision Hero Bion. Ya para acabar con la segunda caja. Vamos a abrir el último sobre. Que trae también otra Soul Pendulum. Tenemos otra eh, de los Spellbook. Tenemos otro ritual de los Pendulum Magician. Tenemos... Eh, nuevo campo de los Goki Y por último tenemos Mark of the Rose La verdad esta caja no valió tanto la pena Así que vamos a ponerla por aquí Vamos a abrir eh, Pues la Tercera caja, a ver En esta que nos sale, la verdad te espero que salga Algo bueno algo, algo que se llama Necros of Brionac Porque nada más me falta uno Para poder completar bien el deck Vamos a abrir el tercer paquete De seis sobres, así que eh, en busca de ese Necros of Rionac Tenemos eh, el nuevo Link de los Goki, el Link de dos Tenemos otro Predaplan Office Scorpio Tenemos a la Yasmina, a las Aromagas Está bastante bonita esta cosa, la verdad me gusta mucho Se ve muy chula, por ahí un amigo ya me la pidió Así que a ver qué tal Tenemos un Gold Gadget y tenemos por último una El Shadow Fusion Entonces eh, vamos a poner aquí a la nueva Yasmin, la verdad está bastante chula esa cosa, así que vamos a ponerla por ahí. Vamos a ahora sacar por aquí el segundo. Tenemos un Link Oribo Ultra, bastante bonito, no como el común que tengo por ahí en casa. Tenemos Silver Gadget, tenemos Draw of Fate, tenemos Zabork, a Mega Sabor, que la verdad requería impresión, está muy bonito para los necros, es una chulada, así que qué bien que pensaron en eso. Y por último, tenemos una Frightful Patchwork. En el tercer sobre tenemos a Shurit, Este sí lo voy a usar porque pues no prefiero un Ultra a un Super. Así que pues sí lo voy a ocupar. Tenemos otro Preda Plan Office Scorpio. Tenemos otro Valkyrius Ultra por ahí. Tenemos a la Link de los Shadow en Ultra. Que antes era eh, me parece común. Así que pues. Está bastante chido si se usaba. Y tenemos también a Decode Destruction. Hasta ahorita no me he decepcionado tanto. Tanto que digamos, así que sí Tenemos a, también a los Star Seraph que tenía rato Que no los veía, por ahí tengo todavía los Secrets Pero de todas formas, tenemos otro Calamity, tenemos otra Card of the Mice Que pues es bien apreciada, tenemos una Frightful Patchwork y también tenemos una Ninetale Fox que pues eh, Está normal Vamos a meter esto por ahí Porque la verdad también está bastante bonito Y se va a usar bastante, así que vamos a ponerlo por aquí Y vamos a pasar con los últimos Dos sobres De la penúltima caja tenemos otro Star Seraph, tenemos otro Calamity, tenemos Magic Gate of Miracles, que la verdad no sé qué haga, pero eh, pues ahí se las dejo para que ustedes la lean si quieren. Tenemos un Stardust Star Wish y por último tenemos un Chaos Form, pues para obviamente el nuevo eh, ritual de los Dark Magician. Y me parece que también viene aquí el Chaos Max, así que eh, también viene por eso. Tenemos un Photon Advancer, que la verdad está muy chulo. Eh, tenemos otro, otro red Hot Dragon, otro hot Red Dragon, Archive Abyss. Tenemos otro ritual del Dark Magician. Tenemos otro Smile Sorcerer. Y tenemos también eh, un Galaxy Eyes Full Armor Photon Dragon. Que está muy, muy bonito. Me acuerdo que lo usaba mucho. Así que vamos a dejarlo por ahí. Entonces ya para acabar vamos a abrir el último, el último paquete de sobres. Que eh, esperemos salga bonito. Pero pues de todas formas no me... Ups, no me decepciono, así que vamos a ver qué tal sale esta cosa. Tenemos dos demás tenemos al la Aromash, tenemos al Link Heratic y tenemos una Ghost Bell, así que no nos está yendo tan mal considerando lo que me costaron las cajas y le recupero bastante. Tenemos eh, otro Star Seraph, tenemos otra Lefty, tenemos un Trishula, no es Brionac, pero puta madre que le vamos a hacer. Tenemos una Righty y tenemos un Decode Destruction, entonces... Ah, yo solo quiero un Brionac, por favor Solo quiero un Brionac, Brionac, Brionac, Brionac Pero bueno, con lo que venda Supongo que va a poder conseguir Brionac Ya hasta secreto, tenemos otro Shurit Tenemos otro eh, Office Scorpio Tenemos otra Ghost Bell Así que no me quejo Tenemos otro... Eh... Otro Tactics y tenemos otro Gold Gadget, entonces Dos Ghost bell dos Card of Demise Dos, eh, bueno, un Amorphous Jasmine, Amorphous, un Aromash Jasmine y por último un Hieratic La verdad está bastante chido Tenemos otra reimpresión de los, este, Del Spellbook, tenemos otro Silver Gadget. Tenemos aquí al link de los Thunder Dragon que la verdad está bastante chulo, está bastante fuerte. Así que pues se aprecia. Tenemos otro Goki Rematch y tenemos un Mark of the Rose. Eh, a ver, a ver qué más sale. La verdad está bastante bien esta caja. Les recomiendo bastante que la compren. En este sobre tenemos Stardust Wish, tenemos A Construct, tenemos Necros Mirror, tenemos un Utopia Onomatopeya y por último tenemos una Magia Equipo de las Trickstar. Entonces este, ya para finalizar nos quedan únicamente dos sobres, así que a ver qué sale esta vez. Solo quiero un Brionac por favor, entonces Necros Mirror, tenemos otro... Eh... Otro Nomatopeya, tenemos a Aromash Jasmine que necesitamos una reimpresión, tenía un rato que no se lo imprimía. Tenemos una Gold Gadget y por último tenemos otra Shadow Fusion. Así que último sobre, a ver qué sale. Esperemos que salga algo bonito, al menos la tercera de Mice, ya que a esas vamos. Tenemos un Lefty Driver, tenemos otro Abyss... Y la tercera de maíz, como les dije, se me pegó. Pero pues aquí está la tercera de maíz. Eso está muy cool. Ya voy a poder armar cosas buenas. Tenemos, este, como les dije, Avis. Tenemos a Bane. Y por último, tenemos otro necros kaleidoscope Entonces, la verdad, no me quejo. Estas son como que las mejorcitas cartas que salieron. Está bastante cool. Está muy cool, la verdad. Prefiero... Estas tres de Miles me gustan mucho Y estas dos eh, B, la verdad, están bastante chulas eh, Linky y eh, Eratic, la verdad, lo aprecio mucho Lo voy a ocupar bastante en las recetas que usen War Dragon Y la Jasmine, pues, por ahí me salió para un amigo Así que va a estar bastante, pero bastante cool Entonces, eso ha sido todo La verdad, espero que les haya gustado mucho el video Nos echamos... Eh, 6 por 4, 24, 24 sobres sí, y que son 120 cartas. Y de eso, pues esto, al menos a mi opinión, es lo que más me gustó, lo que más me va a quedar. Me salieron ahí unas cositas para los necros: Trishula, me salieron eh, Kaleidosco, me salió Mirror. Extrañamente, nada, me salió uno o dos Valkyrius y. Ningún cláusulas, entonces está raro Pero de todas formas está bastante cool lo que me salió Al menos yo me voy contento Con lo que me costó, realmente pues Si sí le recupero segurísimo, entonces eh, No olviden que ustedes pueden comprar sus productos En la tienda de Barrio City El enlace estará en la descripción del video Manejan envíos a toda la República Mexicana Y pues por supuesto manejan por ahí también Por Mercado Libre, entonces cualquier trato Que hagan estará súper seguro y es 100% Recomendable, la verdad, no ordeñan ni nada Las cajas les van a salir probablemente muy buenas Así que, eh, pues sí, entonces, eso ha sido todo, la verdad espero que os haya gustado mucho el video, comentarios y sus sugerencias pueden dejarlo en la cajita de comentarios de abajo, no olviden suscribirse, darle like a la página en Facebook y irse al Discord oficial del canal, dejen también en la cajita de comentarios si ustedes abrieron sus Duel Power, que les salió, qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que la basura que les salió, por también, eh, también es válido, ¿no? Entonces, yo soy Alberto del Rincón del Duelista y los estaré viendo en el siguiente video.